Las imágenes, hoy en día, siguen guardadas en algunos archivos y, y son imágenes bien fuertes. Bueno, es lamentable, ¿no? Ningún equipo, de, ningún partido de fútbol tiene que terminar en estas condiciones. ¿eh? Es un ejemplo de cuando las reacciones llegan a, a niveles asombrosos. Saltó un muchacho a golpear, hubo una pequeña pelea con un par de jugadores de Caracas. Y ahí arrancó todo. Anunció este sábado 16 de diciembre el nombramiento del general Colin Powell. El Ministerio de Sanidad Bávaro informó ayer sábado que ha sido detectada en el Estado Federado de Baviera y el sur de Alemania una segunda res posiblemente afectada por encefalopatía espontiforme bovina. Deportes. El Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club definirán esta tarde el campeón de la Copa República Bolivariana de Venezuela a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. El cuadro capitalino llega a San Cristóbal con la ventaja de haber ganado el partido de ida de la gran final. Dos goles a uno. Por lo que el carrusel aurinegro aspira a dar vuelta el resultado y coronarse en casa con el apoyo de su público. La rivalidad Táchira-Caracas es una buena rivalidad, una rivalidad mediática que a través de los años pues ha venido agarrando fuerza entre la gente del fútbol. Es el, la máxima expresión en este momento de nuestro país. Hoy Táchira-Caracas representa un, un duelo importante que puede salvar hasta un torneo ganándole al rival. Eh, le hace bien al fútbol venezolano, siempre y cuando controlemos un poco lo que es la inseguridad. <grabAS> Ante la ausencia de, de, de los grandes clásicos, de Marítimo, Marítimo Táchira, Portuguesa, Estudiantes, bueno, apareció la figura de, de Caracas como un equipo ganador, como un equipo para la pelea de los títulos y... Y claro, empieza después de los años 90, empieza esta rivalidad. La rivalidad entre Táchira y Caracas fue creciente, más reciente. Porque recordemos que en los primeros tiempos, al equipo de la capital lo iban a ver los parientes, la gente vinculada a Laboratorios Vargas. Incluso cuando jugaban en la capital era, era visitante en su propia ciudad, por lo que significaba Táchira en aquel momento para su estado y para el país. Pero... En los 90, los resultados hicieron que todos, y en particular en San Cristóbal, quisieran ganarle a, al Caracas. Y tanto Aurinegros como, como Rojos han tenido una continuidad que muchos otros no tuvieron y que han estado en general casi todos los años peleando campeonatos. Después eh, pasó a ser algunos partidos entre sí que tenían, eh, que tenían un, un sabor especial. Fíjate que, eh, que los jugadores del Caracas están acostumbrados a, a tener las tribunas vacías y para ellos era un orgullo, incluso sacaban la foto cuando iban a Pueblo Nuevo para que se viera ese, ese marco de traje eh, que no lo tenían. Creo que, es, que, que una vez que se enfrentan es el partido más importante de todos, independientemente de cómo, de cómo van, si llegan a estar los dos peleando algo, más todavía. Para mí no es un clásico, para mí el clásico de Táchira existió, porque ya no existe, que era contra estudiantes de Meria, cuando verdaderamente se le podía llamar clásico, tenía mucho, muchos aspectos, por decirlo así, tenía una hinchada, tenía un equipo que, tenía, que no estaba peleando descensos, sino estaba en punta, y era un clásico donde movilizábamos la ciudad de San Cristóbal hacia la parte de Mérida, carros particulares, autobuses, este, era un clásico donde habían, donde habían dos hinchadas, en cambio el clásico de Tachila, Caracas, pues más de 20 años, un equipo que no viene a Pueblo Nuevo, un, el equipo viene pero su hinchada no, una hinchada que viene para Pueblo Nuevo y vienen este, dos buses hace como dos, diez buses, ocho buses, de hace como dos años, pues no, no, un clásico significa tener dos hinchados, un clásico significa que, que la gente lo sienta total. Aquí no, aquí hay un pueblo que unos dicen que sí, otros dicen que no, pero es el clásico moderno, que lo aupan por decirlo así, los medios de comunicación. El verdadero clásico del fútbol venezolano es el de Estudiantes Táchira, es el, el, el clásico de pasión, el clásico... Pero estudiante ha venido perdiendo protagonismo, y entonces el protagonismo lo toma Caracas. Caracas toma el protagonismo porque es un equipo que ha venido ganando títulos. Esta Chira es un equipo que tiene afición en todo el país, en todo el país. Caracas lo tiene en su capital, eh, que lleva mucha gente al estadio. Entonces son dos equipos, sin duda alguna, de, de más pasión en este país el venezolano está copiando eh, actitudes de otros países en el ámbito futbolístico donde las gradas a veces no se pueden mezclar los aficionados y esas cosas y creo que sin ir tan lejos podemos agarrar el béisbol como ejemplo que en Caracas, Caracas Magallanes no puede ir tranquilo en cierta forma a, a ver un partido y compartir hasta con amigos que son de, de, del equipo rival y en verdad se, se ve la esencia del juego eh, claro que el fútbol es un deporte de más contacto y puede causar un poquito más de ira o, o sentimiento de injusticia en el fanático y tal vez eh, le hace sentir eso como un derecho o una capacidad de expresar con medios violentos los sentimientos. El clásico se basa en la rivalidad. Eh, no, no pasa porque haya equipos que, que estén en la misma ciudad, sino algo que se comente más allá del campo, que esa rivalidad exista de lunes a viernes entre, entre los hinchas. Evidentemente cuando pasa entre equipos de una misma ciudad y también se vive así eh, durante toda la semana, sin duda es un clásico. Este es particular porque es a nivel nacional. La parte de la denominación la puedes hacer a través de la historia, no es una cuestión de un día. Hoy no se puede por ejemplo, eh, poner a Lara, eh, ser el clásico con, con Táchira, porque los dos van primero. Si no, hay una serie de, de, de consecuencias que llevan a eso. El, el equipo más ganador es Caracas, que tiene 11, 11 títulos y Táchira tiene 7. Entonces hay una pelea ahí para ver si, si se acortan las distancias. Pero a nivel de fútbol, a nivel de, de todo eso, creo que... Creo que significa muchas cosas para cualquiera de los dos ganar o perder. En la medida en que los equipos van creciendo y la rivalidad se va acentuando en algunos sectores ¿no? de, de la población y en este caso es el, la capital contra la provincia, ¿no? O la provincia contra la capital y yo creo que son elementos que, de historia, de cultura que, que se van uniendo para, para que vayan naciendo ¿no? estas rivalidades dentro de lo sanos, dentro de lo deportivo, ¿no? Existe sin duda alguna esa rivalidad de caraqueño y lo que somos eh, somos de, de, del interior del país, eh, sin duda alguna que existe, claro. Eh, cuando jugaba yo rápidamente, no tiene nada que ver el caso, el Juan con el Caracas también en la tribuna había, eh, había una pasión difícil de controlar porque venía el caraqueño, porque venía Maracucho, y bueno, nosotros los andinos también, es así, o sea, es la, es la vida social, no, no pasan los políticos, sino pasan todos. Creo que desde la, desde la quema del autobús, desde el 17 de diciembre del año 2000, se ha, se ha acentuado un poco más y, y cada día pues la rivalidad así no está en juego nada en ese partido. La rivalidad siempre va a estar marcada porque ha sido en el, el, los últimos años el clásico del fútbol, sobre todo en la parte mediática. Llegamos a la final, ganamos 1 a 0 allá, en... jugamos en el Giuseppe Antonelli de Maracay. Fue una, una final de 180 minutos, entonces, bueno, pasó a ganar el Táchira 2 a 0, que el resultado ese le do, lo daba como campeón y, bueno, terminamos 2 1 el primer tiempo con un gol de Derley Pereira y ya nos acercamos a ese empate y faltando muy poco, Faltando muy poco, Stalin Rivas hizo el segundo gol, empatamos y lógicamente éramos dueños de, de esa copa. Sí, yo lo no viví, perdimos la final, creo que con un gol de Stalin Rivas faltando muy poco. Ya la rivalidad comenzaba, comenzaba a, a florecer y, y bien aquí justo nosotros ganando, ellos nos empatan, con el empate eran campeones, entonces se desató esa, eh, esa rabia por dentro del fanático tachirense, la impotencia. Táchira tenía prácticamente un, un torneo asegurado, eh, aparte estaban ganándonos 2 a 0. Yo recuerdo que el profesor del Caracas era el profesor Carlos Moreno, yo estaba en el equipo y estaba en el banco ese día, eh, estábamos perdiendo 2 a 0. Apenas comenzó el segundo tiempo nos mandaron a calentar y ingresé al, al partido iban 15 minutos de juego, eh, pudimos igualar el marcador, creo que eso fue la, la, la bomba que, que detonó a, a un estadio que bueno que prácticamente tenía un título dentro de, de su historial. Caracas empata el partido. Juan García comienza a dar la vuelta de rodillas, algo que a la afición no le gustó. Es algo normal que, que un jugador tenga una creencia y tenga una, una forma particular de, de, de, de celebrar. Y bueno, la gente lo vio como una, como una ofensa, la gente lo vio como, como una burla. Yo lo que recuerdo es que un jugador del Caracas salió a gritar el gol o cuando vio el torneo de la Copa fueron hacia la tribuna, no hacia la tribuna sino como que cantando. Saltó un muchacho a golpear, hubo una pequeña pelea con un par de jugadores del Caracas y ahí arrancó todo. Ese día había conseguido un título con, con el Caracas y, y tengo como, como promesa que siempre doy la vuelta de rodillas yo creo que hubo dos errores en esto, uno, unos muchachos no, novatos del Caracas que pretendieron venir a celebrar en el centro del campo, eso es novatería, no lo voy a decir que lo hicieron de mala fe, sino novatadas, quisieron venir a celebrar en la cara de uno. Mucha gente me criticó, fui eh, objeto de, de muchas críticas. Pero quiero que sepan que entienda que no lo hice de, de manera de burlarme ni, ni nada. Siempre lo hago cuando salgo campeón en, en algún club. Y lo hizo, eso fue en, en el arco aquel. Entonces un niño, muchacho, parece que aparentemente le, le, le, lo golpeó. Claro, yo estaba pagando la promesa eh, de rodillas, dándole la vuelta al campo y no me percaté que venía un fanático del, del Aurinegro a, a golpearme. Pequeño se percató de eso y fue en mi defensa. Pequeño Rondón reaccionó en defensa de su compañero. Ahí se armó un lío bárbaro. Cuando el, el fanático está llegando a mí, Pequeño, lógicamente, pensó que me iba a golpear y él salió en mi defensa, lo cual le agradezco y, y golpeó al... ...al fanático. No lo veo como un error porque estaba defendiendo un compañero... ...que en ese momento estaba haciendo una, una actitud que siempre hace... ...cuando gana el campeonato, que fue Juan García... Eh, ...se arrodilló y la gente lo tomó a mal. De repente no lo hizo de la mejor manera... ...pero bueno, lo hizo como él lo, lo creyó justo en ese momento... ...y a, a raíz de, de, ese, de ese percance dentro de la cancha... ...pues eh, se vinieron todos los fanáticos al... ...se tiraron todos al... Al terreno de juego, eh, habían efectivos policiales, pero era mucha la, la demanda de fanáticos para la cantidad de, de policías. Obviamente, ya ellos no tenían que estar en el campo, nosotros teníamos que haber celebrado como nosotros quisiéramos, eh, pero nosotros tuvimos la dicha de que ninguno salió golpeado, ninguno salió dañado, nada más cosas materiales que se recuperaron con el transcurrir del tiempo. gente que invadió la cancha, que tomó el control de la situación, con la policía retrocediendo, los jugadores de Caracas cuidándose y guardándose en su vestuario. Se tumba la cerca, se mete y la policía ayuda, no pueden con la afición, se baja casi toda la tribuna de la Popular Central y, y es cuando vienen los problemas. Dos o tres explotan y vienen la secuela de los demás. Por ejemplo, en Estados Unidos se presta mucho cuando hacen las colas para entrar a una oferta de una tienda que muere gente porque les pasan por encima y quieren entrar. Entonces, eso es porque hay un desespero y ese desespero se va contagiando, contagiando con la gente de atrás y entonces viene la avalancha. Fue la forma de, de descargar una rabia que, eh, que en ese momento estaba totalmente descontrolada. Y recuerdo incluso la transmisión eh, radial que llegaba a Caracas, la descripción incluso con el mismo Guillermo Valentiner en la, en la, en la cabina describiendo que en ese momento estaban incendiando el autobús. ...y cuando bajó esa tribuna, bueno, ya no hubo quien lo parara... no, no había suficientes policías, no había policías capacitados para... ...los policías se sorprendieron porque no sabían, no habían estado nunca en un evento así... ...en ese momento no estaban estas tribunas... ...el autobús se movió hacia la cancha, lo movieron hacia la cancha y... ...y después de moverlo y ponerlo cerca del arco... este, ...a alguien se le ocurrió eh, tirarle alguna, alguna... ...no sé, no sé si fue un papel o algo prendido fuego y, y se prendió fuego todo el autobús. En ese momento todo era vulnerable para, para, los, para los fanáticos. Eh, nada les hacía resistencia porque eran demasiados contra muy poco. Nosotros gracias a Dios pues, nos dio tiempo de, de poder llegar al, al camerino y desde adentro pudimos ver como la manera como fueron agresivos con el autobús, como bueno, de hecho hasta lo incendiaron, así que te podrás imaginar lo, lo que fue ese día. Sí, esa decisión se toma porque ya estaban los ánimos, los ánimos caldeados, ya todos tenían, como decir, la, la, la sangre hirviendo y, y fueron como, me acuerdo ese día que fueron como dos o tres personas que, que dijeron, mira ahí está el bus de Caracas. Yo bueno, vamos a, vamos a ver qué hacemos. Yo estaba ahí sentado en la banca y no lo podía entender. Claro. Como festejamos, un grupito muy menor festejaba eso. Porque la barra del Táchira es diferente a todas por cómo canta. Yo lo viví con 40.000 personas durante siete partidos. Eh, estaba dentro del vestuario y escuchaba cómo cantaban, y, y se me ponía eh, la piel eh, transformada eh, de esa alegría, de ese entusiasmo. Eh, esa es la diferencia que tiene el frántico de Táchira. Eh, y aquella tarde, no, aquella tarde eh, hubo confusión, nos equivocamos porque nos equivocamos. Y si no fuimos hasta allá ahí. Y... Y se montó este señor, un, un joven, y lo prendió, lo metió hasta el gramado y normal, eso pasó como, como cuando uno va a una fiesta y le cae a palo una piñata y, y empezamos a darle palo y a quemarlo y a vaciar la, eh, las maletas y... Nosotros fuimos hacia aquel sector con un grupo de gente, salimos de la transmisión, nos fuimos para allá y, y, y era un miedo total y una, o sea, una expectativa de ver qué iba a pasar y, y nosotros veíamos como la gente, los fanáticos le iban a, allá y le daban, se, se sacaban las, las cosas del autobús, los bolsos del Caracas, los jugadores del Caracas escondidos en el camerino con, con toda su gente. Y nosotros estábamos extrañados también de la reacción de la gente que... que yo sé que se perdió la copa, pero... pero no era para tanto, yo creo que era para, para aceptar la derrota, porque fue una, un empate que tenía sabor a derrota y se, se les perdió la, la, la copa. Pero, pero sí la pasamos muy mal, realmente, realmente tuvimos miedo, un momento que tuvimos miedo, tenía la familia en la tribuna, eh, no sabía qué le había pasado, tenían los niños chiquitos. Hubo cómo controlar, se escapó de las manos de todos y fue lamentable sin duda alguna, no nos podemos alegrar para nada fuera que sea nuestro rival, nuestro archirrival, no nos podemos alegrar porque la mejor manera de ganarle a tu rival es ganándole en la cancha. risa pero pasamos momentos de mucha tensión. estábamos muy preocupados y para qué te digo que no si sí, si sí, teníamos mucho miedo de, de lo que podía pasar de hecho después del, del partido dos horas después fue que pudimos salir del estadio y, y estuvimos que salir escondido en un, en un camión de la, de la guardia nacional que nos resguardó seguramente si ellos se hubiesen enterado que nosotros íbamos allá adentro ...hubiésemos sido pues víctimas también de, de agresiones. Había que crear las condiciones para, para sacar a los jugadores, no los podíamos exponer... Porque, ...porque recuerda, bueno yo en ese momento era la directora de Deportes del Estado. Y nos tuvimos que ir en, en una camioneta cerrada, que creo que era la camioneta de, de sonido... ...de llevar los equipos de sonido, porque afuera estaba la gente esperando... Había, éramos 30 porque estaba el papá del zurdo de roja, la madre nos tuvimos que montar en esa camioneta cerrada cerrar la puerta y, y salir y el doctor valentiner dejó todo eso me dejó todo eso a mí me dijo profe encárguese porque me va, a mí me va a sacar el gobernador y lo sacó el gobernador y, y bueno, me dijo las decisiones que tome usted son las que hay que tomar y nos fuimos en, esa, en, ese, en ese camión o en esa cava y ...y bueno, llegamos al hotel, no hubo ningún tipo de problema... ...salvo algunas piedras aquí en la, en la puerta, pero la pasamos mal". Sí recuerdo bien que el equipo, el el camión donde donde se cargaba el sonido, bueno, fue utilizado, eh, grandes patrullas de la policía con seguridad para sacar, ¿verdad? La gente, no podíamos sacar el auto del Caracas porque lo habían quemado, teníamos que llevar en algo, en alguno algún transporte, el jugador entonces, bueno, esa historia pasó ahí y, bueno, no bastante frustrante viste sentiste te sentiste un poco apañado por el por el triunfo en ese momento no dejaron no, no dejaron que lo, lo dijéramos como como como merecíamos un campeón como se hace en, en otros países que el campeón celebra también y está tranquilo fue dramático algo que ojalá no no se vuelva a vivir que sirva como como lección pero eh, es un ejemplo de cuando las reacciones llegan a, a niveles asombrosos. Fue anecdótico, no, no, no murió nadie, no sufrió nadie, pero creo que sí fue algo que marcó un poco, como anécdota, marcó un poco lo que eran estos enfrentamientos entre Táchira y Caracas. Los jugadores de Táchira también participaron en ese momento y trataron de calmar a, a la gente. Claro, lo del autobús fue imposible, el hecho de de que no lo pudieron salvar, pero las imágenes hoy en día siguen guardadas en algunos archivos y, y son imágenes bien fuertes. Fue el momento, fue, eh, yo creo que si la gente señala a Alexander Rondón como un culpable le pido bastante disculpas de corazón. No lo traté así, yo creo que me conocen en la cancha y me conocen que soy bastante, bastante fuerte en mi carácter. Pero, y como lo dije una vez cuando llegué a otro equipo, que si tengo que defenderlo así cuando llegué a Táchira, cuando, si tengo que defender, si defendía así la camiseta de Caracas en ese momento, por supuesto que la camiseta de Táchira también la defendería por un compañero y por él, y por el club, como lo hice en ese momento. No es la imagen de un pueblo, porque no se dio más nada. Eh, Caracas lo dejó así, Táchira trató de mejorar, eh, hubo mucho respeto, eh, pero sí sirvió. ¿Qué lo es que, lo que sí nos dolía? Que ese no es el pueblo del Táchira. Todos sabemos que no es. Es un pueblo firme que pelea lo suyo, pero no se pasa de esa forma de la raya. Y por 20 personas, no creo que hayan pasado más. Recordemos que en un estadio van familias. Y eso no es un buen ejemplo para, para un muchacho que va creciendo como fanático. Cada quien disfrutó a su manera y, y bueno, sin embargo es, es duro y más de uno pensaba el otro día, coño, ¿qué va a decir? ¿Qué irá a pasar? Eh, ¿Vamos presos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Pero no, normal, eso pasó y pasó y hasta el día de hoy ya es algo muy importante para nosotros. 17 de diciembre del 2000, este como vuelvo a decir este fue la, la quema del bus del de Caracas aquí en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo y, y, y para nosotros es el día del hincha urinegro. Es el día más importante para nosotros. Es un día, como dice, un día patrio pues. Ese día lo agarraron para. La hinchada de Táchira lo tomó como el día no sé de qué, el día de, de, de, del equipo o algo que, que no me parece, ¿no? No me parece festejar una cosa de esa, a mí me parece que fue algo como para, para dejarlo en el olvido y, y no repetirlo nunca más. Y si nos podemos olvidar de eso, también olvidarnos. Es el día glorioso de recordarnos entre todos y dejarle, y dejarle a nuestros a nuestro chicos, a nuestros niños, a nuestros bebés que vienen en camino, que ese día su padre, su abuelo hizo respetar el templo el fútbol sagrado de Venezuela. Se hace una parrilla, se hace un, una caminata por toda la parte cé céntrica de, de la ciudad y principal y se hace concierto y tratamos de, de terminar con, un, con una copa y diciendo salud porque Pueblo no se respeta. Ellos lo ven como una fecha muy histórica, una fecha tope para ellos porque significó como algo bueno de que haberles quemado el autobús al Caracas, pero a eh, ellos le quemaron el autobús pero ese día lo recuerda el Caracas porque quedaron campeones aquí, o sea, es la contradicción. Todo es parte del fanatismo de, de sus seguidores, no pasa en todos los estadios porque pues Lamentablemente, no todas las, las fanaticadas o los seguidores de los clubes son como los de Táchira y los de Caracas. Hoy en día se ha hecho mucho más común. Eh, los, los fanáticos eh, se creen con mucha más fuerza por tener cierta o determinada cantidad de personas eh, dentro de, de un estadio. Se creen con fuerza, con poder, porque creen que son intocables dentro de, dentro de su tribuna y hemos visto cómo, cómo han causado destrozos en muchos escenarios. Hay deportes que, que te generan un estado más de ánimo, de adrenalina, ¿no? de, de fuerza, de, de, de pasión. Y el fútbol es un deporte... O sea, yo este elemento no lo doy como justificable ante la violencia. Es difícil, sin duda alguna. Copiamos lo malo, muchas veces, de la sociedad, de las situaciones, de... De la inseguridad, pero en los estadios, porque fuera es muy difícil controlar. Pero en un estadio sí, claro. Los encargados del de espectáculo son los que tienen la obligación, obligación de controlar, sin duda alguna. En el fútbol, eh, tú te sientas para vivir 45 momentos de, de presión, de pasión, de adrenalina, de fuerza. Yo creo que la directiva de, de cada equipo debe estar con un nexo, ¿sí? Pero no un nexo cómplice como el que hay en Argentina, en Argentina las barras bravas ya llegan a la directiva, entran a la oficina, le dicen saca al técnico, meta al técnico, no hay que llegar a esa situación. Y eso es, es eso, resguardar, cuidar, porque nadie controla masa, las masas son impredecibles, las masas son incontrolables, yo siempre he dicho que puedes tener 2.000, 3.000 policías, guardias, y no vas a controlar 5.000, 10.000 personas, eso es mentira. Entonces, si tomas la previsión, elemento fundamental en el tema de seguridad, previsión, antes del evento. Vuelvo a repetir, en la calle es difícil, es difícil, ya le toca al Estado, le toca, pero dentro de un estadio, sí. los dueños, los equipos, los directivos, los equipos, los encargados de seguridad son los responsables de que no lleguen las barras y no, no choquen. En la Eurocopa 2008, creo que fue, no sé, en Austria y en otro país que la compartieron, hicieron un estudio que los policías que estaban en las calles, eh, resguardando los húlicas y todo eso. hicieron un estudio que en unos sectores los policías no llevaban ningún armamento agresivo, solo un uniforme, ¿verdad? Correa, un chemis, pantalón, pero que la gente supiera que había seguridad, pero sin armamento, ni rolo, ni spray, ni pistolas, ni nada. Y en los lugares donde había más policía con instrumentos de violencia, fue donde hubo más violencia. Bueno, con mucho control de seguridad, revisar los fanáticos, evitar alcohol, evitar estupefacientes, que haya mucho control de la seguridad interna del estadio, la seguridad privada, los organismos, los organismos del Estado que, que controlen, y, y bueno, y que el aficionado entiende y que se culturice de que el fútbol es una fiesta deportiva. No es una guerra. Lo que te puedo decir es que nos costó muchísimo tener escenarios como, como los que tenemos hoy en día de primer nivel y no podemos por un resultado pues tomar la justicia por, por la mano de, de cada quien o de un grupo de, de fanáticos de, de cierto determinado equipo. No es la manera, creo que, que, bueno, que tenemos que tener, tomar conciencia y recordar que que dentro de, de un escenario deportivo no nada más están los jugadores y los fanáticos. También hay familias, hay niños. Que hemos marcado, porque son momentos de, de violencia que, que, que son, son lunares, que después se aprendió, que después se corrigió. Por suerte creo que, creo que fue un, un momento de reflexión para, para el fanático, vuelvo a repetir, la mejor manera de protestar es cantando, y los equipos en duelo, cuando hay competencia, la mejor manera de protestar es ganando los partidos, no hay otra, no conozco otra.